vamos a trabajar todos eh, la capacidad total, eh, no solo lo que es San Juan y el Gran San Juan, sino eh, de algunos departamentos que se alojan eh, también van a ser utilizados así que bueno, estamos trabajando en eso para poder lograr eh, tener todo con la expectativa que tenemos totalmente Bien. todo colmado no, eh, no solamente va a impulsar a la hotelería, sino la gastronomía, ¿también piensan que, que va, va a haber mucho movimiento? Sí, sí, sí, también nos estamos preparando, porque habían eventos esos días que no se han podido postergar, pero sí se van a hacer también, pero yo creo que vamos a trabajar muy bien. El sector gastronómico va, va a prepararse para eso. ¿Cuántos turistas serán? No, no, no, podemos calcular todavía, pero eh, se va a venir mucha gente, mucha gente. Eh, lo que es un mundial de fútbol es el evento más importante a nivel mundial. Eh, yo he la oportunidad de estar en diferentes lugares. Es impresionante la cantidad de gente que mueve. Así que imagínate que eso va a pasar en San Juan. Bien. ¿Y los trabajadores están preparados para recibir estos turistas internacionales? Sí, sí, sí. Nosotros estamos haciendo mucha capacitación y eso es muy bueno para el sector. Y colocando mano de obra en los diferentes sectores que lo necesitan. Que hace falta mucha gente, así que estamos trabajando muy bien con la con la gente de la Secretaría de, de, de, de Turismo, con el Ministerio de Turismo, perdón, y de esa forma logramos hacer capacitaciones para poder lograr que el sector, todas las manos de obra que estén pasando, las podamos colocar. ¿Van a trabajar, van a recibir los dólares de los turistas? Sí, porque no? Sí, sí, claro, que sí, no solo los dólares, sino euros, lo que sea. Ya se han reunido? Bien. Sí, lo termino. Sí, sí, así que no, no, eso es plata corriente, así que eso se recibe totalmente. ¿A qué cotización? Eh, todavía no sabemos, eso se está hablando, a ver a qué tipo de cotización recibieron. Bien, todos sabemos que es un efecto dominó, siempre decimos... Su